La oferta académica del Centro de Estudios está relacionada a tecnología superior en acuicultura, procesamiento de alimentos y refrigeración. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Bien, y esto sucedió hace pocos minutos. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró la unidad educativa del milenio Olmedo, esto en Puerto Viejo, interconectado con unidades educativas del milenio siglo XXI.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 ...canchas deportivas... ...estas escuelas del milenio... ...la repotenciación del Olmedo... ...permite categorizarla como una escuela del, del milenio... ...están pensadas... ...tenemos estandarización... ...son escuelas... ...con una capacidad de 1.140 estudiantes por jornada... ...cuando llegamos al gobierno... ...teníamos 21.058 instituciones educativas con aproximadamente 2.400.000 estudiantes en el sistema fiscal. los que nos daba un promedio es 114 chicos por escuela, 114. Para una planta completa docente, por lo menos necesitan un profesor por nivel, 10 de básica, suponiendo una escuela básica, 10 profesores. Necesitan un profesor de inglés, 11. Un profesor de educación física, 12. Ya estamos hablando de un profesor por cada 10 chicos, por menos de 10 chicos, es imposible. Se necesitan escuelas de mejor tamaño, de tamaño adecuado. Hoy tenemos 12.629 instituciones, pero calculamos que solo se necesitan 5.564. Todo esto está estudiado técnicamente, responsablemente, no politiqueramente, hablar cualquier cosa. No dejen, queridos jóvenes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 Bien, esto es lo que sucedió hoy, pero ayer en la noche el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, sostuvo una entrevista en el programa de Cara al Futuro. Abordó importantes temas. Caso Carlos Pareja, ya no Hay cosas que son medio evidentes y no se pueden comprobar, o las pudiéramos comprobar, pero sería quemar la fuente. Este trabajo de inteligencia, cuando yo estuve el 13 de enero, viernes 13 de enero en Nueva York, me pasaron este dato de que el 11 de enero... Y tenía, sino que lamentablemente no tengo mi iPad, la dirección donde se reunió Carlos Pareja Januseli en Miami. Fíjese qué coincidencia, no sabíamos dónde estaba. De hecho, la, eh, en un inicio creímos que estaba en Houston, porque él fue mucho tiempo cónsul en, en esa ciudad. Y resulta que estaba en Miami. Y lo que denunciamos nosotros es que se había reunido el miércoles 11 de enero en 100 Paloma Drive, en Cocoplan, Coral Gables, Miami, con los hermanos Isaías. Pues ahí sale Carlos Pareja, auspiciado por los Isaías. ¿Usted cree que es fácil contratar un, un, un tipo de este como Harper con el, con el polígrafo, hacer toda esta trama? Esto lo coordina Sesquiel Vázquez, un, otro, un argentino periodista asalariado de los Isaías. ¿no? Y usted verá que nunca se menciona en los videos, Capaya Alix creo que le llaman a Charlie Pareja Cordero, porque es el principal cabecilla, por el contrario, tratan de inculpar a Oreglas sin ninguna prueba. Y no solo eso, ¿no? Últimamente en otros video está diciendo que yo vine a pedir ayuda a Carlos a Estefano Isaías y como no me dio para mi candidatura, de ahí es que odio a la Isaías. No es porque robaron centenas de millones de dólares al pueblo ecuatoriano, sino porque supuestamente no me dio espacio en televisión. Pero él se niega. ¿No? y eso les desbarata el show y Ecoavisa también ha tomado distancia de Tania Tinoco, la ha desautorizado por haber hecho esa entrevista, porque falta a todas las normas deontológicas por Dios del periodismo, a toda la ética imagínense, un delincuente prófugo en vez de preguntarle, oiga eh, ¿cuántas coimas recibió? ¿quiénes eran sus cómplices? Le empieza a votar luego con ventilador para inculpar a, a candidatos en plena campaña electoral. Esas cosas ya no deben pasar en un Ecuador del siglo XXI. Eso... Refinería del Pacífico. Refinería del Pacífico debe hacerse hace 30 años. Hemos pasado 40 años exportadores de petróleo para exportar crudo, importando derivados. Además de perder plata, eso hace más vulnerable a la economía nacional, no se genera valor agregado, no se genera empleo. La empezamos a hacer. Nos tocó una de las peores crisis... ...del mercado petrolero de los últimos años, los dos, 20, últimos 24 meses, demoró el proyecto. Hay muchos interesados. El mayor problema no es técnico, sino de financiamiento. Pero que ya no sirve, que un elefante blanco, eso debe hacerse hace 30 años. Caso Odebrecht. Pero tienen que probar las cosas, pues. No podemos estar respondiendo a cualquier malintencionado que lanza un rumor, pues. En otras palabras... Se supone que un Estado de Derecho es de la presunción de inocencia. Y tienen que, que mostrar que uno es culpable. Pero los políticos tenemos que mostrar que somos inocentes e incluso demostrándolo seguimos siendo culpables tiene que cambiar eso es una cultura por Ecuador. tenemos que madurar como democracia por favor nadie ha tratado tan duro de Brecht en el mundo en la historia como el gobierno ecuatoriano regresó pese a que me sacaron cuando las votamos ya ordenamos el arraigo de sus principales directivos le quitamos todos los contratos que tenía en el país por eso Brasil me retiró al embajador que es la medida más fuerte ¿eh? de la televisión diplomática la presión mediática, vaya a ver por lo que decía Carlos Vera, eh, vocero de Odebrecht, que éramos unos irresponsables, qué mal que tratamos, que Correa un loco, qué mal que tratamos una compañía seria. Regresó cuando pagó hasta el último centavo y reparó la represa eh, sa, eh, San Francisco y nos pagó 20 millones por lucro cesante. Con 35 momentos de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos detalles sobre el fallecimiento de Monseñor Luna Tobar. Con este vídeo. El siguiente es un espacio de interés público. Secretaría Nacional de Comunicación El grupo G77 que integra a los países en vías de desarrollo fue creado en 1964. Actualmente es la organización intergubernamental más grande de las Naciones Unidas, conformada por 134 países de Asia, Pacífico, África, América Latina y el Caribe. El Grupo G77 más China provee a los países que lo integran de los medios para articular y promover sus intereses colectivos económicos y el mejoramiento de su capacidad conjunta de negociación. Promueve también la cooperación sur-sur para el desarrollo en temas como la industria, el comercio, la energía, el medio ambiente, agricultura, alimentación, finanzas y otros. Nos reunimos hoy para dar la bienvenida a la nueva presidencia del Grupo de 77 la República ...el Ecuador cuya candidatura fue aprobada por la cuadragésima reunión ministerial del grupo el pasado septiembre. Por primera vez en la historia, el Ecuador presidirá por un año este grupo... ...alcanzando así un liderazgo muy importante a nivel mundial. Quiero hablar con el corazón porque la nueva presidencia es la presidencia de Ecuador... ...país que conozco muy bien, aunque tuve la ocasión de cooperar muy estrechamente... ...como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y país que reconozco como una referencia fundamental de valores, de solidaridad, de preocupación para que el desarrollo sea inclusivo y sostenible, de democracia y de derechos humanos. La erradicación de la pobreza y desigualdades en todas sus dimensiones, la cooperación sur-sur, el cambio climático y protección del planeta son algunos de los temas de la agenda del grupo G77 más China y amigos del mundo. El orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Todo está en función del más poderoso y los dobles estándares cunden por doquier. Debemos buscar entonces una mejor forma de organizar la vida en el planeta. Y la única manera de lograrlo es con la unidad de nuestros pueblos. Ecuador defiende los principios que han guiado al grupo desde 1964. Unidad complementariedad, cooperación y solidaridad del sur global, así como su determinación de buscar el desarrollo económico y social, individual y colectivo. Desde la presidencia pro del grupo G77, el Ecuador buscará posicionar la visión y compromiso de nuestro país con la construcción de un orden multipolar, democrático y justo. Trabajo que impulsa el G77 más China. La agenda de vanguardia del Ecuador en temas ambientales, económicos y sociales... ...será un aporte fundamental al trabajo que impulsa el G77 más China. Estimadas amigas y amigos, estamos precisamente aquí los distintos... ...y hemos venido ante el G77 a demandar democracia y a subrayar el otro mundo posible... ...el otro mundo urgente que requerimos, el mundo de la paz y la justicia que se construye a través del respeto a la soberanía de las naciones y la prosperidad de los pueblos. Autorización 0047 CNE Elecciones Generales 2017. Usted está viendo Teleciudadana. Tu voz. Tu país.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 ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los instrumentos internacionales Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Bien, retomamos nuevamente temas sobre educación una nueva unidad educativa del milenio se construye en la zona del proyecto minero Yurimagua esto en Imbabura. Javier Córdoba, ministro de minería, junto con autoridades nacionales y locales, colocó la primera piedra para la edificación de la unidad educativa del milenio Yurimagua, ubicada en la provincia de Imbabura, en la zona de influencia del proyecto minero del mismo nombre. Esta infraestructura educativa, que tiene una inversión de 4 millones de dólares, acogerá a 514 niños y jóvenes en dos jornadas, y contará con laboratorios, servicios pedagógicos y administrativos. Pese a que aún no se están desarrollando los proyectos mineros, la política pública del gobierno nacional busca un desarrollo equitativo para todos, principalmente en las zonas de influencia de los proyectos estratégicos. Ha sido una gran ayuda porque ha sacado nuestra voz perdida. O sea, nosotros hemos sido invadidos, invadidos de las ONGs, de grupos internacionales que, que se han apoderado de nuestra voz, de nuestra libertad. O sea, han difundido pobreza para traer recursos de otros países para que nosotros vivamos conforme. Aquí la minería va a beneficiar en trabajos, en capacitaciones, en proyectos que va a lanzar a la comunidad. Como aquí nos venían a decir que nos va a contaminar mucho el agua, el suelo, el medio ambiente. Y no es verdad, ahora estamos 100% entregados al proyecto. Además se entregó el sistema de agua potable que beneficiará a 415 habitantes de las comunidades Villadorita Naranjito y Chalguayacu Bajo, ubicados en la parroquia García Moreno. Este sistema se construyó con una inversión de más de 500 mil dólares, que incluye captación, planta de tratamiento, conducción, red de distribución y acometidas domiciliarias. Durante la entrega de obras estuvieron presentes 600 personas de la zona y autoridades locales y nacionales, quienes recalcaron en el beneficio que reciben las poblaciones del área de influencia de estos proyectos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.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 ...y Emiratos Árabes. Nueva pausa en la emisión central de Noticiero Ciudadano... ...pero cuando regresemos, revisaremos la información del mundo. Inicio de Espacio Promocional.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 Información del Mundo, Donald Trump ratificó en un discurso dirigido al ejército estadounidense que intensificará su lucha contra el Estado Islámico y que derrotará a este grupo terrorista. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a prometer el lunes una victoria militar sobre el terrorismo en un discurso dirigido a las Fuerzas Armadas estadounidenses.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 Este es el cementerio Jardines de la Paz en Tucume, al norte de Perú, una muestra de los daños causados por las lluvias que han dejado 25 muertos y más de 243.000 afectados en lo que va del año. Dos pabellones de nichos se desplomaron en el Campo Santo, ubicado en la región de Lambayeque, luego de debilitarse por las intensas lluvias y la inundación del fin de semana. El gobierno peruano decretó estado de emergencia por 60 días en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque, donde hay más de 159.000 afectados y murieron cuatro personas, entre ellas un ecuatoriano. Los saludes y las lluvias que afectan a las 24 regiones de Perú han dejado 39 personas heridas, más de 3.300 viviendas colapsadas y 210 kilómetros de carreteras destruidas. El martes se hará el decreto oficial de urgencia para agilizar medidas de emergencia. Bien, aquí finalizamos. Gracias por su sintonía conmigo mañana a las 13. Buenas tardes y buen provecho.